Hola a todos, buenas noches. Hola a todos. Gracias a la bandita que vino. Gracias, gracias a todos por venir. Gracias a, a Obra Negra por la invitación. La verdad es que quiero decir que está súper bonito el espacio. De allá se ve muy bonito el escenario. Y pues bueno… Mi nombre es Amanda Lafita. Y esto que voy a tocar cuando enciende el Ampli. Esta canción eh, es como. No es exactamente la primera canción que escribí porque ya había escrito otras cosas antes, pero es como la, la canción con la que empecé como más en serio la búsqueda de como mi sonido y como de ay, cómo se hace esto de hacer canciones no? y salió esto que se llama La Senda. lo que importa es caminar Siempre se hace lo que se puede aunque a veces no se consigue lo que se quiere uno trata de hacer su mejor esfuerzo y aún así hay caídas y tropiezos algo más, siempre hay algo más, una enseñanza profunda dentro de todo lo que implica recorrer, recorrer la senda. sentir temor, miles de malos pensamientos sin razón, confusiones, situaciones sin explicación, cientos de barreras tontas a nuestro alrededor, cada paso en la tierra es un latido en el corazón, seremos guiados si escuchamos con atención, lejos de todo lo que nos pueda pasar. No aprenderemos la lección. Bueno, esto fue la senda. En realidad, esta canción. Bueno, en realidad todas las canciones que yo toco eh, las compuse, o sea, como en la guitarra, pero también me gusta como, como la programación. Bueno, la, no la programación, así en la producción, como de la música electrónica y así. Entonces, todo esto tiene como un fondo electrónico bonito, pero... Hoy es, estamos en modo acústico. Y bueno, eh, ¿qué les puedo contar? A mí me gusta hacer canciones. Más bien como que nunca, nunca me imaginé que iba a terminar como haciendo mis propias composiciones. Como que desde chiquita siempre me había gustado Cantar y eso, pero nunca me imaginé como que fuera como lo que iba a ser ya de por vida, ¿no? Entonces, uh, no sé, a veces pienso que como que mis letras no tienen tanto, así como tanta poesía o algo así, no sé. Como que me gusta componer realmente para, para sanar cosas que traigo, entonces... Pues no sé, este es mi viajecito. Y bueno, la siguiente canción eh, es una canción que hice para otro proyecto que tenía antes y después como que se disolvió ese proyecto y retomé la letra y la, la deshice de nuevo y la transformé en esto que se llama Viento. Viento. el momento en que vi brillar el firmamento y en ese día decidí silenciar mis pensamientos y escuchar lo que dice el viento cuando pasa por aquí su grandeza Gracias. Bueno, la siguiente canción va a ser como una canción doble. Primero, eh, es una canción que se llama Espejo, que acabo de sacar un video, que por cierto pueden encontrar en YouTube o en Facebook. Eh, es, es una canción que escribí como un día que me sentía realmente muy mal y que estaba como así como de, ah, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Como que me sentía como que no estaba logrando nada, lo cual es como raro porque pues a veces tienes que dejar que pase el tiempo para que puedas ver los resultados que quieres, ¿no? Y bueno, el caso es que escribí esta canción como pensando así como de, a ver, suave y olvídate un poco de como ese mal viaje y más bien date cuenta de que ese mal viaje es como lo que está creando que tú no llegues a donde quieres llegar. Entonces, bueno, esto es espejo. Si son sombras No hay nada que no hayas visto más Muchas gracias a todos, gracias, gracias, esta canción es como, la neta es mi rola favorita, se llama La Calma y es porque representa como todas esas cosas que me hacen sentirme como súper viva y súper como disfrutando el presente y disfrutando de las cosas chidas como amar a alguien, como, como ver el cielo, como hundir los pies en el mar, como todas esas cosas que son aparentemente muy sencillas pero que realmente son como la, la carnita de la vida. Y bueno, con esta canción me voy a despedir. Es una canción que nunca ha sido presentada antes. Eh, sí, es la primera vez que esta canción ve la luz. <risa> y bueno, es una rola que compuse después de mucho tiempo, la neta mucho tiempo de no como sentarme a escribir cosas nuevas y así. Como que había estado trabajando las otras rolas y tocando, y etc. Y bueno, ya así como... Un día, esta canción surgió porque un día escribí como un viaje ahí en una libreta y esa libreta se quedó olvidada por ahí en mi cuarto. Y de repente un día así como limpiando, <ríe> encontré esa libreta y vi que tenía así como ese apunte y dije, órale, qué interesante que yo haya escrito esto así. Y, y bueno, es como… Creo que realmente ya necesitaba hacer algo nuevo y esta canción, la verdad es que me gusta mucho y estoy muy emocionada de compartírselas. Habla como de. Bueno, evidentemente habla como de, de, de las cosas que no decimos y las cosas que nos guardamos porque nos da vergüenza o porque tenemos miedo o porque no sabemos cómo decirlas o porque. etcétera, ¿no? Entonces, como, esta canción es un homenaje a las cosas que no se dicen. Y todavía no tiene nombre. <risa> y bueno, antes de empezar la canción, quiero agradecerles a toda, toda la banda que, que vino como público y toda la banda que se encargó así de las luces, del sonido y de la grabación. Rifados, se ve muy bonito todo, está bien chido. Gracias a Daniel y... Y a su chica, y a… <risa> <Es que no. risa> bueno. bueno, gracias a los dos porque, por invitarnos y felicidades porque este lugar está súper bonito. Ojalá que se sigan haciendo muchas cosas aquí. Bueno, esta es la canción sin título nueva. <risa> que callas jamás desaparecen, se acumulan como la lluvia en las nubes y luego se latente se convierten en un cristal transparente y luego se deshacen. Mmm. -hmm. Gracias. Bueno, pues esto fue todo. Muchas gracias a Obra Negra por el espacio, gracias a todos por venir, por escuchar. Gracias a mis hermanitas, Paniagua, Gaby, gracias a Ricardo, que no, la neta no tenía el gusto de escuchar su trabajo, pero pues bueno, gracias por compartir y todo. Gracias, gracias a todos.